recomendando en Tai sin censura bijukubo a Joey y feliz vive con su madre, Kao, y su primo, Fumika. Pero un día, dice Joey y Kao-Kao que es en realidad una hermana mayor de su padre, no su madre A, ella también le dice que su madre falleció hace mucho tiempo. Joey se sorprende al escuchar eso, pero él comienza a ver Kao como mujer, no como su madre. Días más tarde, una mujer, Ikue, se traslada a una casa próxima a la suya. Cuando Ikue ve por primera vez Yonei, de repente empieza a llorar y Kao se pone pálido. Ikue les dice que ella es un pariente de la madre de Yonei y ella quiere que lo aceptara como un niño adoptado. Por supuesto, Kao y Fumika rechazarlo a, a partir de ese día, su vida lasciva y erótica empieza.